Nosotros vivimos en una provincia que tiene un enorme peso turístico, pero que tiene un enorme potencial de futuro. Porque hoy el secretario de Estado, que ya ayer conocíamos la enorme inversión que van a hacer en los paradores VIC de España, anunciará... Eh, ...cuál va a ser el proyecto para este parador... ...que es un orgullo para toda Galicia ¿no?... ...en este enclave único... ...pues saquemos en Bayona... ...pecho, sobre todo para hacerles entender... ...no solamente a nuestros vecinos y vecinas... ...sino también a los todos los miembros... ...de nuestra corporación... ...que las cosas se pueden hacer bien... ...y sobre todo de otra manera... ...donde hemos demostrado que estamos a la altura de las circunstancias... ...y después además de años complicados como los que hemos atravesado... ...donde hemos estado al lado de todos nuestros vecinos y vecinas. Una nueva forma de hacer turismo... ...un modelo de movilidad sostenible... ...una apuesta porque el ciudadano y el turista se encuentren... ...de una manera armoniosa incorporando las nuevas tecnologías, una forma de entender el turismo que yo quiero agradecer el esfuerzo de, del alcalde y de su equipo de gobierno precisamente para poner en valor eh, el turismo del futuro, un turismo que mezcla pues, parajes tan excepcionales como el que tenemos ante nosotros, patrimonio, una oferta cultural, gastronómica, que expresan lo mejor de esa diversidad de destino.